Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y, joder, seguimos todavía en cuarentena y todavía nos quedan unos cuantos días Entonces, bueno, para amenizar un poco la velada de esta cuarentena os voy a enseñar unos cuantos ejercicios que podéis hacer con materiales que tenéis por casa Por ejemplo, una bombona de butano, bueno, más bien dos bombonas de butano Mejor si están llenas, pero bueno, eh, yo tenía estas que estaban medio vacías y también os puede valer Pues vamos a este ejercicio Decir que no me hago responsable de roturas de vértebras o rotura de espalda. Así que, bueno, vamos a ello una vez dicho esto. El primer ejercicio supongo que ya lo conocéis bastante los que habéis ido al gimnasio. Pero esta vez lo vamos a improvisar con una bombona de putano. No sé qué nombre tiene esto, ¿vale? Porque no soy un hombre de gimnasio. Pero bueno, lo que tenéis que hacer es meter eh, una escoba por las asas de... De vuestra bombona de butano, ¿vale? El peso dependerá de lo llena que tengáis la bombona de butano Si la tenéis llena, pues eh, haréis más fuerza eh, Si la queréis más vacía, pues nada, ponéis el camping gas a tope Os cocináis comida sana, sana y vegana y, y listo, ya la tenéis un poco más vacía Y bueno, pues así podéis ir bajando el peso Lo malo es que no podréis volverlo a incrementar, ¿eh? Pues bueno, vamos a empezar con este ejercicio Y así hasta 200 repeticiones Es muy importante no descansar entre estas repeticiones y hacerlas muy seguido También es importante tener el cuello lo más torcido posible Porque así también practicáis las cervicales, ¿vale? Para que estén... Bien fuertes Si el pecho no lo tenéis apoyado Y hacéis fuerza mejor con los lumbares Eso os ayudará a fortalecer la espalda Así que espero que cojáis este consejo muy en serio Para la próxima vez que vayáis al gimnasio O practiquéis con vuestras bombonas de butano Vamos a por el siguiente ejercicio El siguiente ejercicio es una simplificación de las flexiones Para que lo podáis hacer más fácilmente Lo bueno de esto es que practicáis el equilibrio Como os he dicho, si están vacías Pues bueno, se pueden mover un poco Pero si están llenas Pues no se mueven del maldito sitio Es más, si la hacéis solo con una bombona de butano eh, No solo practicaréis vuestro equilibrio Sino que os pondréis aún más fuertes Es importante tener el culo torcido, porque así hacéis más fuerza y las flexiones se hacen mejor. Eh, luego, una motivación que podéis hacer. Podéis meter un palillo aquí, en donde está eh, la boquilla del gas, y después prenderlo con un mechero. De esta manera, al salir fuego, al salir una llama, os motivará más para subir. Eso sí, para los que tenéis pelo en el pecho, como yo pues probablemente os haga la depilación justo antes de verano. Pero bueno, estamos en primavera, dentro de nada es verano y seguro que, pues bueno, os ahorráis un dinerito aquí haciendo las flexiones. Así que nada mal, nada mal. El siguiente ejercicio supongo que también lo conocéis. Es bastante, bastante famoso, ahora mismo no sé cómo se llama. Pero bueno, una recomendación es. Tener la espalda lo más torcida posible porque eso os reforzará... Los lumbares Lo bueno de este ejercicio Es que si se os caen las bombonas Encima de los pies Esto os ayudará a fortalecerlos Entonces eh, este ejercicio Viene de puta madre Ya ves que si y como veis es muy sencillo de practicar Solo necesitáis dos bombonas de butano Y una escoba eh, Mirad que la escoba sea fuerte Porque claro, si son esas escobas de mierda de aluminio Probablemente se os quede la escoba en la mano Y las bombonas en el suelo Seguro que este ejercicio lo conocéis mucho Los que hacéis crossfit Así que no tengo nada que explicar Yo no tengo espacio para hacer esto Pero... El, el, la mejor forma de practicar este ejercicio es subir la bombona por encima de vuestra cabeza Este ejercicio necesitáis eh, una esterilla o bueno, lo que tengáis Probablemente mucha gente de vosotros tengáis perros Pues podéis usar la cama de vuestros perros y ponerla en el suelo perfectamente Lo bueno de este ejercicio es que si no lo hacéis bien La bombona de butano se os cae en la cabeza Y bueno, pues una vida más de un tonto del culo ¿Qué nos quitamos de, de, de en medio? <risas> Pues nada, como veis, todos son ejercicios muy sencillos y muy fáciles de hacer en vuestra casa. Vamos por el siguiente ejercicio, porque bueno, aquí hemos practicado mucho pecho y también hemos practicado mucho brazo, pero también hay que practicar un poco las piernas, entonces bueno, vamos a ello. Como veis, este ejercicio es muy bueno porque no solo practicáis las piernas, también practicáis el cuello. Y os fortalece bastante, bastante el cuello. Entonces, bueno, ya amitalitis no podéis tener porque os habéis partido el maldito cuello. Así que viene, viene bastante, bastante bien. Y bueno, ya un último ejercicio y terminamos. Para este último ejercicio lo que necesitaréis son dos bastones o dos palos un poquito cortos, ¿no? Y bueno, sobre todo si, si es grueso porque de esta manera lo vais a coger mejor con las manos y también vais a necesitar una sudadera, mejor si tiene cremallera porque es más fácil de meter los palos y os voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer. Pues ya estaría, ya tenemos... Los bastoncitos en lo que es Dentro de la chaqueta Esto es para que no se muevan Y ahora os enseño que vamos a hacer Unos cuantos trotes cochineros Vamos a hacerlo al estilo mono Planeta de los simios Seguro que estes, estas andanzas Os suenan bastante de vuestros antepasados Lamento no tener más espacio para enseñaros este ejercicio pero como veis es muy bueno para los abdominales, también para el agarre porque tenéis que sujetar el palo y también viene muy bien para la zona lumbar y las piernas, entonces bueno si tenéis un salón largo o no, pues podéis dar vueltas a la mesa yo como estáis viendo ya estoy totalmente reventado y ya veréis cómo a la cama Vais perfectamente Así que bueno, lo dejamos aquí por hoy Además, ahora que tenéis aquí Los palos, estoy muy seguro Que le podéis meter Así, pan, pam, pam. Le podéis meter a ese Que quiere acercarse con el coronavirus Encima, pues esto ha sido Todo, espero que os hayáis divertido Que os haya servido de mucho y que practiquéis Este deporte en vuestra casa ahora que estáis en cuarentena Y tenéis tiempo, venga Nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego